hay par de los que más vienen o no Oiga, ponganle cuidado aquí hay ustedes van a encontrar dos cadenas como de farmacias de droguerías entre de Estados Unidos, una es Walgreens que está ahí y la otra es CVS, no sé, bueno, no sé si los árboles la dejan ver yo creo que no, allá está el CVS a mí me parece más barata Walgreens es eso. para que tengan en cuenta si ustedes vienen de viaje aquí para acá acá no pueden comprar antibióticos ni nada de eso la única manera que les vendan eso es con fórmula de un médico y una cita aquí con un médico fácil 500 dólares y de ahí para arriba de una cuenta puede salir de miles de dólares entonces siempre viajen con seguro, yo siempre trato de tener mi seguro de viaje porque acá no le venden a uno nada, o sea tiene todo que ser con prescripción pero de aquí si por ejemplo ahora mis encargos es llevo muchas vitaminas Muchas pastillas, ya les muestro. Porque aquí el gramaje, o no sé cómo decirlo, el miligramaje es mucho más. Por ejemplo, que en Colombia eh, lo hacen mucho más. con eh, más miligramaje. Venga, les muestro qué. Bueno, esto ya más que, que farmacias, parecen son mini mercados. Parecen un mini mercado. Todos estos son eh, productos de belleza para mujer. Miren, maquillaje para depilarse, cejas postizadas, eh, bases, miren, medias veladas. Aquí, cuidado para el cabello, miren, cremas para, para peinarse, champús un poco vale 10 dólares 9 dólares para que se hagan una idea eh, bueno pero venga yo quiero mostrar ah, bueno esto es para afeitarse tanto para mujer como para hombre miren eh, productos pues para afeitarse para afeitarse que más para afeitarse para que se hagan una idea miren acá vale 10 dólares una, una cuchilla de afeitar una desechable cuánto cuesta 3 dólares les da la respuesta a esto aquí ahora en esto los bullgins y los ibías ustedes consiguen de todo hasta ropa si quieren miren aquí hay muñequitos chocolates productos de papelería miren cuadernos les digo que esto ya parece un mercado bueno yo me devuelvo por acá no es lo que les decía miren maletas ropa chanclas pero pero, ¿cómo, ustedes comida? Miren, fríoles, eh, ¿Cómo se llama esto? Jamón. No bueno, viene aquí una farmacia de estas y el cabrón no se sé, desbarra café. Café, barras de proteína, supuestamente bueno, de. ¿Cómo se llama? Barras de proteína. Más comida, miren, galletas. Eh. Las latas de gaseosa, Coca-Cola cero. Aquí llegamos a lo que les quería mostrar. Entonces Esto es lo que yo llevo. Esto es lo que me encarga. Entonces, miren, comenzamos con... Eh, esto, esta marca es buena. Vitamina B12, calcio. Esta sección es para el dolor. Entonces tenemos los Advil. Advil, el Advil de K es buenísimo. Este profeno, yo a veces lo utilizo para el dolor de espalda. Y miren, si ustedes compran uno, el otro le sale por el 50%. O sea, pagan realmente lo de uno y medio, casi en todas las farmacias, tanto en CVS como en Walgreens, pasa eso. Entonces se ve Tylenol. Todo esto es para el dolor: dolor, dolor, dolor. Para las alergias. También hay para la gripa. Esto para los dolores de musculares, es buenísimo, parches para el dolor. Pero perdimos las vitaminas, miren, el colágeno. A 17,49. Aquí están las vitaminas. Muy pues bien, tenemos... Soporte para la eh, mujer, melatonina. Yo tomo esto para la ayuda a dormir. Miren, esto es de 10, Pues ya vi que ya tienen una de 12 miligramos. Tienen 100 tabletas. Tienen 100 tabletas de 10 miligramos. Este sí. en 60 tabletas. 60 tabletas, de pues 10 miligramos, pero yo vi que ellos se unos de 12. Eso me lo venden en gomitas, mira. lo quieren en gomitas. Esto me lo venden en gomitas y entonces a ayudarnos a la comida 20 minuticos antes de dormirse. Y, y nos ayudaron a dormirse. Entonces, ¿tiene que, darse, tiene que darse cuenta del miligrama. De 10. Aquí viene 150. No dice de cuántos miligramos. De 5. Está. Bien. Y más o menos, vale 20.99 y siempre el segundo si compran uno a $17.99, el otro le sale con el 50% de descuento. No, no, no, no. Estos es son gomitas que llevan para el embarazo. Teníamos contratada señora ahí detrás. Miren, la biotina es para el cabello, es buenísimo. Y está a $31.99. Esta en el Walmart es más barata. Claro que es que usted es de 5 miligramos. 14, 15. Gomitas de... Estas son para ayudar el... Mira, estas gomitas son para la presión. A 21,99. Probióticos, más biotina. Vitamina D3. Aquí hay más melatonina. Miren, acá esta va a ser más barata. A 16,99. Esta es de otra marca y esta es más de menos miligramos. de ah, no, miren, hay de 3, de 5 y de 10. Si ¿Sí tenemos eh, aceite de pescado, vitamina calcio, vitamina B12, esto es para el cabello, la piel, entonces esto debe ser colágeno, y miramos. Eh, nos dice biotina y sodio pero en gomitas, o salabio tiene tienen gomitas de, la, esta es de otra marca Nature Mates vitamina B12 vitamina D3 vitamina E lo mismo, es lo mismo. aceite de pescado pero de otra marca y esta como es, a $27.99 este frascote de 200 pastillas calcio calcio, más omega, lo mismo, esto es el que será esto gel o biotina, usted dice que es biotina más vitamina E más vitamina C, es para el cabello y para ¿sí? piel, cabello, unes, entonces hay muchísimos, entonces esos son los encargos que uno, mira, glucosamida, esta la llevo, está 21,99 entonces, este es un encargo que siempre llevo. Siempre llevo glucosamiga, eh, las pastillas para el dolor. Que las de los, los árboles que les mostré. esos son, Por ejemplo, los dolores de espalda que a veces me dan. Una de esas, de hecho, venden, venden, una, venden una espuma que no la vi. Que también uno se la aplica. Y le quito el dolor en nada. Venga, en, en, en tres clases. Claretín, esto es para la gripa. Para la gripa. Nos devolvimos a las del dolor, Tylenol, Excedrin para la migraña, este es buenísimo, el Voltaren para los dolores de artritis de acá es, y vale 24.99. Miren, estos spray para el dolor de caso son muy buenos, por ejemplo este Easy Hot vale a 16.99 y puede llevar 2 por 25. 95.49 más el impuesto, ¿no? Siempre es un de, No se les olvide el tax. Miren, aquí hay más para dormir. Comitas para dormir. Melatonina de 5 miligramos. Entonces, para ayudar a, al sueño. Entonces, bien, eso es lo que uno consigue aquí en los... en, la, en las farmacias de acá. Es un supermercado, pero que las, las pastillas son... son muy buenas. Eh, bueno, póngale cuidado para hacerlos. Crucé la calle. Vine al CBS para mostrarles. Esta me parece un poquito más cara, pero son muy similares. Entonces. También parecen mini mercados. Y también lo venden vitaminas. Vengan, venga les muestro. Para que tengan la referencia de las dos. Cremas para cara. Lo mismo de allá. Maquillaje. Esta es un poquito más ordenada, ¿no? Maquillaje para señoras, para mujeres, aquí como más cosas, eh, bronceadores, cremas para protección solar, sombras, esmaltes, eh, tintes, eh, para las mujeres que les gustan los tintes me equivale 13,49 un, un tinte de estos. ¿Cuánto vale un, no sé cómo se llamará este lápiz? Un lápiz de estos para que se hagan una idea, vale 5.99 eh, ¿Qué más les podría interesar una, esto es como se llama pero sé que lo usan vale 17.79 como prime, como una base Póngale aquí una plancha para el cabello vale aquí 27.79 con el eh, Ahí ustedes pueden meter a la página del, del CVS y ahí ustedes pueden mirar los precios. Ahí está siempre los precios, lo que quieran. Salud oral. Yo compro para, para viajar, yo compro mucho de estas cositas pequeñas, estas cremas pequeñitas sí. que no ponen problema en los, en los aeropuertos porque son menos de 100 mililitros. Entonces están las cremas dentales, los desodorantes así pequeños, y no le dicen a uno nada. A ver, hay crema para afeitar, hay estos desodorantes. Entonces, ¿esto qué es, Esto es crema para el pelo y es de menos de 100 mililitros champú es un champú y son 89 mililitros está bueno miren hay tarjetas tarjetas de San Valentín ahorita que se viene San Valentín de cumpleaños tarjetas, tarjetas pero a nosotros nos interesan las vitaminas aquí hay más vitaminas que al otro lado miren, tums, esto siempre llevo, tums para la acidez hay de sabores acá, la ventaja que hay tums de sabores, entonces no sabe tan feo 7.79 y vienen 60 tabletas vamos a llevar este estos sueros de acá son, uf. lo paran a uno Miren las, las pastillas que les decía para el dolor. Las pastillas de acá son que eh, me duele la espalda o así. no se tomó una pastilla de esas y en 10 minutos ya está listico. Todo eso que está aquí atrás son probióticos, todo eso que está ahí detrás de mío son probióticos. Miren aquí hay artísimas cosas. Eh, bueno, esto es para la gripa, el claritina, es para la gripa, para las alergias. medicina para niños. Esto está más ordenado que el Walgreens. Miren, la melatonina. Creo que está, está más barata al otro lado, ¿no? Miren, 12,49 de 5 miligramos y la de 10 miligramos a 13,49. Estaba muy, muy similar. Si gastas 30 dólares en bebidas y dulces, Puedes tener 10 dólares de recompensa. Miren la melatonina en gomitas. De 10 miligramos. En gomitas. A mí me gusta más en pastilla. Así. Que gomitas. Gomitas. Ah, miren. Esta marca es buena. Esta marca es buena. Y acá hay bloqueador de carbohidratos. Para reducir la celulitis. Miren, vale 24,99. Eh, para relajarse vale 22, Esta de que está hecho esta de relajarse. Esta es de el dramamina parece. Creo que el Y dramamina, extracto de limón, letarina y aceite de pescado. ¿Ves? Está bueno. El achaguarma. Esto es buenísimo. Miren, con magnesio. Voy a llevar este. Miren, para el estrés. Vale 24.49. Para limpiar el estrés. Kidney Alligator Super Cleans. El CLA. Este claro, vale 20 dólares. ¿Y cuánto es? Tiene 80 pastillas. de cuánto es? Aquí venden un cel... Ah, de 1.700, ¿sí ven? Pero aquí hay uno de la sí que es de, de 2.000. este para, para los, para los gorditos. vamos mira las gomitas para la piel, las mismas que vemos que vamos al otro lado que esto es biotina, con vitaminas, Igual vale a 15,99 esto es lo que ustedes tienen que encargar cuando vengan sus amigos, su tío, su familiar, el hijo, el primo de su amigo. Encárguenle de esto que acá es la, Como les decía al principio, los contenidos del miligramaje son muy altos, entonces son súper efectivos. Miren, biotina. Biotina. es para el cabello. Biotina, ¿qué más hay? Vitamina D3, vitamina C, zinc en gomitas... Eh, magnesio, miren el magnesio de 500 miligramos a 14.99 y si compran uno, le dan uno gratis esta es otra marca que ya la vimos también en el greens vitamina C, vitamina 12 probiótico, zinc Volvemos a las, a, las, a las alergias, acá está para el dolor miren, es no, bueno, esto es para niños. Para niños. Estos son de gripa. Todos estos son de gripa. Para la gripa. Estos, estos para estos parámetros, los vaporizadores, eso. Humificadores. Miren, acá hay papel higiénico y de todo. Estos sueros, mira lo que les decía, que los sueros de acá son, uf, no sé si es que tienen más electrolitos o algo, pero se levantan rapidito. Esto es para limpiar las lentes de contacto. Lavandería, pañales, pañales españoles, bueno es que aquí puedo pasar horas mostrándoles todo lo que hay pero yo creo que ya tienen una buena idea, como les dije, casi todos estos sitios tienen página web, y ustedes se meten ahí hacia a uh, bien CBS, y miran miran, estas uh, pastillas para el dolor en este lapro seno es oh les quita, les quita el dolor más tenaz en un momentico es en aproxeno. Listo. Lo único que les digo es que eh, pilas si y les venden antibióticos ni nada de eso. ¿no? O sea, cosas así. Si, si, no es con, si no es con orden de médico, antibióticos, ni nada de eso les van a vender. Miren, este, todo este colágeno vale 27.99 todo este pote. Okay, si te, que si te van a llevar eso, si sí, tocaba. No. El no, eh, yo he hecho la comparación y en Colombia vale más o menos lo mismo y son muy parecidos, igual revisen, comparen, siempre lean las tablas, eh, proteínas, proteína vegana, las supuestas barritas de proteína, miren este bloqueador de carbohidratos vale 20.79 y en Colombia lo venden bien caro miren acá también consiguen comida si llegan muy tarde a su hotel, miren aquí hay helado, hay pizza, hay papas esa pizza, hay una de esas pizzas es para calentar en el microondas, lasañas todo esto que está aquí detrás mío son dulces. Entonces son dulces. Miren, dulces. A 6,79. Aquí están, miren, chan chancleticas, ropa de playa. Todos los muñequitos de San Valentín. Miren, estos muñequitos de San Valentín. Ah, venga, de hecho, miremos cuánto están vendiendo los Es para San Valentín, miren. Para que le lleven a la novia, miren, 2,49. Están más baratos en Walmart, los venden a unos 50. Uf, este ya sí se van en más agresivos, 16 dólares. Ah, miren, líquidos, agua, agua de coco, gaseosas, Coca-Cola. Mira, una co esta Coca-Cola de las está muy barata, 1,89 y es un litro y medio. Botellas de vino, ah, 27 dólares. Sí, si esto es un supermercado. O sea, la farmacia es como ya. Y mientras la nevera está llena de Gatorade, estos uh, son frappuccinos que vende Starbucks acá, ya listos, preparados. Más dulces acá. Este es el país de los dulces. Miren. Acá toca cuidarse porque es todo. La policía aquí es súper agresiva. Sopitas para calentar en el microondas. Bar, eh, barras de cereal eh, café café ¿saben qué estamos haciendo? yo pues cuando vengo con, con si quieren comprar el café es mucho más barato y aquí es un hack es mucho más barato comprarse un café este y prepararlo en el hotel que estar comprando cafés en el Starbucks, porque en cada, cada café en el Starbucks vale 2 dólares y punta. Y lo compré para todo es el, el coso de café, y se lo lleva para el hotel y prepara uno su café. Hoy casi todos los restaurantes le regalaron agua caliente y lleva uno y prepara su café. Bueno, parceros, ah, miren, aquí hay un cajero del City, en estas sí, un es, cajero del City, miren, cocina. Eh, sí, Bacon, pues sí. Bueno, parece espero que les haya gustado el recorrido. No olviden, suscríbanse, me gusta. Ahí les mostré que hay en las farmacias aquí en Estados Unidos, en la, las dos cadenas de farmacias, dos grandes que son Walgreens y Sibias, en casi todos consiguen lo mismo. Y sí, podemos hacer aquí mercado prácticamente súper importante. Mire, aquí venden pruebas, estas son las pruebas de, de COVID caseras a 24 dólares. Eh, eh, pruebas de tiroides eh, oxímetros eh, medidores de presión de sangre mm, medidor de presión de sangre que vale 64 dólares o este más sencillo vale 47 dólares entonces eh, bueno estos son medios para, para las venas eh, Miren, esto es una, estos medidores de presión son un poco más baratos. Miren, este vale 29.99. Estos este medidores de presión, miren, este es un medidor de presión. Este es un medidor de glucosa, mire, vale 10 dólares. Este vale 20 dólares. Y esto lo pueden comprar acá. Es más, lo pueden pedir a domicilio. Si viene algún amigo o algo donde piden que les llegue su hotel a domicilio y si les llega al hotel. pueden en, Ahí les llega al hotel. Les quería mostrar esas pruebas de COVID. Eh, caseras que venden aquí ya. Miren, también en la farmacia, en el CVS van a conseguir mouse, mouse y $14, <risas> bueno, de 14 dólares, audífonos. Bueno, solamente voy a dar dos cosas. Vamos a pagar. Y ya les muestro cómo se paga acá. Porque acá no hay, acá no hay cajero, sino que uno. uno solito va a la caja y y paga Entonces, venga les muestro si quieren pagar con cajero pues sí si hay todavía cajero cajero pero más práctico extra now now Estoy metiendo mis puntos, por decirlo así como vivimos en Colombia. Estamos metiendo los puntos. Your phone number lookup of your extra card was not successful. Enter phone number. Entonces, acá viene uno y escanea lo que se va a llevar. Place your... Listo, escaneado. Entonces... Scan coupon now. Touch it. the continue button if finished. Please wait. System Processing. Swipe or insert card and follow instructions on Listo Barcelos Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden el gust, el me gusta, el comenten, el suscribirse. Y bueno, ya saben que pueden conseguir aquí en las farmacias de, de Estados Unidos. Y para que encarguen, ¿no? Si vienen, ya saben qué comprar o para que encarguen. Si necesitan más información de esas vitaminas y eso, métanse a las páginas de Walgreens o de CBS y ahí consiguen toda la información de lo que ustedes necesiten. Bros, gracias por ver el video. Vamos el otro. Chao.